ahora va a ser una práctica. Yo voy a instalar Drupal y voy a crear una página web. Eh, tenemos más o menos una hora, entonces eh, tengo preparado unos contenidos ahí pues los voy a copiar, lo voy a pegar, es decir, me voy a esmerar simplemente para mostraros la facilidad con la que se crea una página. El que ya haya usado Drupal previamente le va a parecer un poco aburrido, quizás, si tiene alguna pregunta puntual la puede hacer, y si no, vamos avanzando con este Os lo voy a mostrarlo. hacer una cosa de estas así en directo, con... lleva un riesgo, porque eh, de alguna forma dependo de un servidor web remoto, dependo de una conexión a internet, y dependo de que nadie, nada se caiga, porque si se cae, me lo fastidio. Si se cayera, pues yo intentaría mostrar alguna web que ya estuviera hecha, y que pudiera acceder a ella, pero con un poco de suerte yo he hecho un ensayo general antes de venir y no se ha caído. Entonces vamos a suponer que no se va a caer. De alguna forma este es el guión que quiero seguir y me gustaría tocar todos los aspectos, incluido el SEO, que para eso estamos aquí reunidos. Para instalar Drupal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, tener un servidor web contratado. Eh, hace un momento hemos estado hablando de posibles empresas que ofrecen de servicios. Hay muchas, hay algunas que están en España, otras que no. Hay algunas que ofrecen un servicio técnico mejor, otras peor. Eh, en España, como lo hemos comentado aquí en un corrillo, lo comento para todos por pues, si a alguien le interesa, en España pues utilizamos, eh, hay una que se llama One on One, que es más bien tirando a barata. Y, mi experiencia es que su soporte técnico es malo. Entonces, si tú eres capaz de usar sus servicios Pagando poco por esos servicios y tú no necesitas de su soporte técnico porque tú eres capaz de manejar todo Probablemente te puedas manejar con ellos y te habrás salido de dinero Ahora, si tú requieres de ese soporte técnico, mi experiencia ha sido mala Y cuando yo he dicho one on one, habéis oído por aquí a alguien que ha un poco Que debe ser que tiene algo en la o O que también le ha debido pasar algo malo con ellos, ¿no? Luego, como alternativa one-on-one -on -one en España, pues, por ejemplo, hay una empresa de la que varias personas me han hablado hoy, yo todavía no la he usado, pero la voy a usar próximamente, que es Red Coruna, Red Coruña, pero como la he dicho, Red Coruña. Red Coruña. Estas dos empresas están en España, las dos ofrecen servicio a buen precio y Red Coruna quizás tiene un poco mejor... Eh, ¿cómo se llama? el servicio? ¿Tú comentabas antes tú trabajas para alguna empresa? Sí, opción 5, opción 5, 5 que somos de la aquí de Málaga y que... Bueno. Si alguien quiere... él también trabaja tiempo, para una empresa con un momento de pie, lo dice. Ah, Opción 5 ofrece servicios para webmaster y para gente que está comenzando, pues, bueno, echa una manilla y hace algunos descuentos y tal. Si alguien de aquí, pues, estuviese interesado, que mande un correíto al Info mediante la web. Que, bueno, que estáis empezando y tal, y siempre, pues, he hecho una manilla con algún descuento, algún... Sí, pues, es bueno saberlo. Para los que valoran conocer la cara que hay detrás del servicio, pues, puede ser... Ahora vamos a que pero no, da un poco igual todo, pero tengo contratado yo mis servidores en Estados Unidos y me da igual que la IP no sea española, porque aunque dicen que posiciona mejor, pero me da un poco igual, porque ya posiciono yo por otro lado. Una pregunta al fondo. ¿Cómo se llama el chico de Opción 5? Alejandro. Okay. Vale. Andy, yo en mi empresa vendemos no servicios bien, de estos y bien. vendemos a una compañía ¿Sí? llamada llama ¿Sí? Hosting que está oh. en Puerto y oh. que es muy. Vale, él está comentando una compañía que se llama Vina Hosting que está en ten... y tiene un servicio técnico muy... Y también ofrece... Vale, eh, cuando hablamos de hosting, hablamos de el hosting puede ser, resumiéndolo mucho, puede ser compartido, dedicado. Compartido es que una máquina tiene hospedada 20, 30, 100, un montón de servidores. ¿Qué pasa? Mira, que comentarlo el tema del... del... del de que trajo, el web faction. ¿lo conoce? ¿no qué es eso? Es um, una empresa de hosting que vale. a mí personalmente me gusta bastante. Vale, y es barata y tiene servicio técnico y tiene IP española. IP eh, Española no tiene, pero tiene muy buen servicio técnico, no. bastante barato, son 10 euros al mes y tienes acceso, se puede instalar desde nuevos módulos de Apache, instalarte un servicio. ¿10 euros al mes por qué tipo de servicio? ¿Compartido? Es o... compartido, pero puedes instalar. Eh... Es compartido, pero con trucos, ¿no? Para poder hacer alguna pues, Ahí va, tienes acceso completo, tienes un usuario, puedes conectarte al servidor y las los programas que quieras lo que sea. Vale, normalmente cuando el host tienes compartido no tienes acceso a determinadas cosas, porque está en una máquina que es compartida con muchos entonces tú no puedes tocar las cosas de los demás. Pero él dice que hay una empresa que ofrece un software compartido con pequeñas licencias con pequeños, licencio, con pequeños un, ¿Un servidor virtual? Un servidor virtual no, es la opción, pero él dice que es compartido. el, el servidor ¿sí? virtual es el ¿sí? dedicado pero virtual, es decir, en una máquina, eh, en lugar de haber 20, 30, 40, pues a lo mejor hay 4 o 5, pero son usando servidores virtuales. Entonces un servidor virtual desde tu lado de la máquina es como si tú tuvieras una máquina para ti entera. Lo que pasa es que estás compartiendo el físico, es decir, una máquina se comporte de hardware y de software. Tú estás compartiendo el hardware con otros, pero con muy pocos, y el software es todo para ti. O sea, tú tienes la sensación de estar manejando el servidor para ti solo. En el servidor virtual tampoco tienes acceso a... No puedes configurar lo que sería el soporte físico, ¿no? Por ejemplo el acceso a Apache no tendrías. Sí. ¿Acceso al archivo de configuración de Apache sí tienes? Si sí, tienes. En la claro. máquina virtual tú lo que utilizas es los recursos de esa máquina y es como si... O sea, si pones VWMware, VM VMWare instalas, tú instalas como si tuvieras... Tú ves que tienes un disco duro, tienes una memoria, etc. Tú ahí puedes poner como si quieres poner un equipo vale, vale. en el servidor. Un, un servidor virtual es eso. Toma vale. esto para ti y tú para, para que que lo que quieras. Solo que la memoria, si son 4 gigas, 4 gb de memoria a compartir entre 10 personas. Entonces, no, pensaba que era algo como un web hosting. No, no, un no. hosting. No. Lo que ocurre es que cuando tú contratas un hosting virtual dedicado, tú tienes acceso a todo pero a ti por defecto te dan un panel de control que te permite hacer algunas cosas, entonces si tú quieres hacer todo, tienes que dejar de lado el panel de control y conectar vía línea de comandos, vía SSH que se llama, con tu nombre de root y tu contraseña, para eso tienes que saber los comandos de Linux, yo no lo sé todo, yo sé algún, por ejemplo, yo sé entrar en el, panel de control, en el panel de control, no perdón, en la configuración del Apache, en la configuración del PHP, eh, instalar módulos, en fin, pero si tú me dices de un servidor que viene con Linux Mm, eh, meterle crear una máquina virtual dentro de esa máquina virtual y meter ahí el XP, pues a lo mejor te diría mm, déjame eso, no lo hago <risa> además que no se me ocurre para qué querría hacerlo pero vale, es que también hay que ser práctico no hay que hacer de todo, hay que hacer lo que sirve para algo, por lo que tú crees que te sirve para algo bueno, entonces, habiendo hablado de los servidores se trata de tener un servidor, un dominio y una vez que tienes tu servidor, tu dominio, conectas vía FTP. El que no se va lo que es FTP, FTP es un programa es un protocolo y un programa que sirve para subir archivos a tu servidor de forma cómoda. Lo puedes hacer tan cómodo como, igual que tienes dos ventanas con un archivo lo arrastras y lo sueltas a otro, en Windows, tú puedes mover algo desde un pendrive al disco duro, pues con la misma comodidad tú puedes subir los archivos. Entonces, ¿cómo instalamos Drupal Nos bajamos los archivos, es un archivo comprimido que lo descomprimo eh, mientras que no diga lo contrario, el proceso es igual para Joomla y es igual para WordPress y es igual para la mayoría, ¿vale? Nos bajamos eh, nos bajamos los archivos a nuestro servidor y lo subimos, o sea, a nuestro servidor, no, perdona, a nuestro ordenador local, lo subimos al servidor remoto vía FTP. Ese paso yo ya lo he hecho para esta práctica, ya lo tengo hecho. ¿Por qué? Pues porque yo utilizo muchos módulos en este en este proyecto. Eh, bueno, en este proyecto no lo voy a utilizar pero los tengo ahí preparados ¿vale? entonces la suma del núcleo más todos los módulos más todos los temas pues eh, el núcleo solo son unos 5 megas y si le sumo todos los módulos que yo utilizo pues era como 80 o 90 megas aproximadamente entonces subir esos 80, sabéis que las conexiones de internet tienen el canal de bajada es siempre mucho más generoso que el de subida o casi siempre entonces confiar en una conexión prestada para subir 90 megas aquí en tiempo real y pretender que vosotros no os aburráis con pues lo he subido, ya lo he traído, ya he subido entonces los ficheros ya están allí, ¿vale? Eh, ya están allí, en el momento que ya están allí hay que hacer algunas cositas concretamente hay que hacer hay que crear una base de datos darle nombre porque, porque si, si yo no tuviese que crear la base de datos si el instalador pudiera crear la base de datos por mí para ello yo le tendría que dar al instalador un, eh, un acceso a la máquina completa lo que se llama un acceso root y eso por motivos de seguridad no es conveniente entonces por eso ese pequeño paso hay que hacerlo, conviene hacerlo manualmente entonces, subimos los archivos creamos una base de datos vacía simplemente decirle, una base de datos se llama no sé qué y a esta base de datos eh, accede este usuario con esta contraseña entonces tenemos tres partes: nombre de base de datos, usuario que accede a ella y contraseña con la que accede a él con esos tres palabras, esos tres parámetros, después de haber creado la base de datos desde mi panel de control, entrando en la opción de bases de datos que probablemente se llame MySQL, que es el nombre del sitio, eh, del tipo de base de datos, no es la única que existe pero es la más habitual. Tengo los ficheros, en ese momento entro donde yo he instalado, pues concretamente yo he utilizado un subdominio para probar de pruebas que se llama D6. Se llama D6 porque voy a instalar a continuación escribo install.php le doy al enter y ya me está preguntando por las opciones de la instalación si todo ha ido bien en esta instalación además del núcleo he incluido el núcleo está en inglés he incluido todos los ficheros necesarios para poderlo instalar en inglés o en español o incluso para poder hacer una instalación multilingüe. en este punto de la instalación yo le digo español, le digo seleccionar el lenguaje, todo está escrito en inglés de aquí para atrás de aquí para adelante, si todo va bien, debería aparecer ya el eh, español. Este punto se lo ha saltado, pero tengo que decir algo sobre este punto. Lo normal, si tú lo has hecho, como te dicen las instrucciones, lo normal es que en este punto se hubiera detenido y te estuviera preguntando. La última vez que se me paró en el 12 tuve que reiniciar. Así que. Lo normal es que en este punto me hubiera preguntado el nombre de la base de datos. Los tres parámetros que decíamos antes, nombre de base de datos, usuario de base de datos y contraseña de base de datos. Pero como yo, esto, yo he hecho una instalación eh, en casa y he estado probando, he montado la web, lo que decía antes, el ensayo. Y una vez que la he terminado de hacer, pues he cogido he borrado la base de datos y ahora pretendo instalarla nuevamente sobre la misma instalación. Como él ya tiene en el archivo setting esa información, el archivo de configuración ya tiene esa información, por eso ya no me la pregunta, y entonces ya configura la base de datos, y a continuación se pone directamente a configurar todo. ¿Se puede instalar el local? Se puede instalar, se puede instalar el local precisamente, lo que pasa es que yo aquí no tengo el, el servidor local instalado. A ver se me parra justo ahí en configurar la base de datos. El nombre de la base no se lo doy yo, lo da donde... Que... ¿El nombre de la base de datos se lo tienes que dar tú? No, se lo dan ellos ya. ¿Quiénes son ellos? donde está sirviendo él? El, el, el, no, el, el no, eh, no. Si el hosting te ha proporcionado a ti una base de datos, te habrá proporcionado el nombre de esa base de datos y el nombre de usuario y contraseña de esa base de datos. Y esos datos son, son iguales. los que tú les tienes que proporcionar en el momento sí, sí. en el que te lo, lo preguntas. Sí, lo pongo. Y me da un tocho así de error que te lo puse en un comentario. Sí, recuerdo. Pero o sea, no hay que poner también la dirección y ahí de, de la base de datos. Sí, sí. Normalmente se pone localhost. Bueno, yo con el servidor dedicado siempre pongo localhost. Es la misma máquina que tiene el servidor de web y el servidor de base de datos. Yo tengo, por ejemplo, mi hosting que la, la ¿No? máquina de la base de datos. Es una variable la ¿No? misma. ¿Sí? No ¿Sí? el celular, el celular. ¿Sí? Tendría que consultar con el servicio técnico. Ya, ya lo consultamos. han dicho que lo tiene instalado muchísima gente sin problemas. No será one bueno, bueno. sí Así es, one on la solución que Me ha pasado esto dos veces. Es una instalación en directo. Una de las veces, después de un rato, avanzó. Fue cuando hicimos la ah. pieza de un los Uno de vosotros que estaba... Todo aquí, bien, Pero la otra vez que me pasó, la no, ¿Sí? no... No, sí, no. o sea, se quedó ahí, no hubo manera de arreglarlo. Entonces vamos a esperar unos minutillos y vamos a dar un poquito de tiempo para ver lo que hace. Y de mientras pues, podemos ir contestando preguntas o lo que sea. Y si no, pues vamos a coger... Bueno, aprovecho para explicar una cosa que me parece interesante. Drupal acaba de lanzar la versión 7. Yo ¿Sí lo estoy instalando esa, ¿Sí pues. Y existe ese es el otro consejo que te podría dar. Además de cambiar de compañía de hosting, podrías cambiar de Drupal. Podrías usar el 6 porque está... más mejor. Ah, es que ese consejo es difícil de dar, o sea, es difícil decirle a alguien que usa Drupal 6 porque Drupal 7, porque depende de lo que no te no, no, a, a mí lo que me digas, yo estoy entregado. <risa> <risa> yo no tengo ni para ni idea. Vale, tú tienes de tu base de datos, tú tienes el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y la conexión de esos datos, el siempre. y se si lo tuviste que meter en su momento vale. En su momento tuviste que aplicar permisos vía FTP a dos archivos concretos. Permisos de escritura, ¿no te suena eso de nada? ¿no? Sí, sí, me suena que por algún lado lo leí, pero no tuve que hacer eso. ¿Eso lo ha es subido Drupal de ¿sabes? la web de Drupal o, tiene, o el sistema de cuando lo a mi casa, lo subí? ¿Tiene ¿Tiene un directorio aparte? carpeta aparte de Drupal Lo subí para y ahí lo descomprimí. subí a lo para que se lo hice también, eso también la cartera, de lo que Sí, claro, y cambiar un permiso para que puedas cambiar el código configuración. Eso también ¿Qué permiso le pusiste a ese? Yo no sé lo que desayunado, lo vamos Pero sí, que lo hice. Vamos, que lo hice bien. Existe servicio servidor este, Cofi, que te permite, pulsando un botón, instalar el Drupal sin tenerlo que descargar y subir. Eso lo tiene. De ahí dice que lo tiene. La ventaja, yo como no estoy casado con nadie, y sí, de sí, voy a decir lo bueno y lo malo. La ventaja es que te ahorras trabajo y me un poco de cómo va eso y quizás te ahorras un verdadero cabeza. La desventaja, a ver, me corregirás si lo considera oportuno. Es que a lo mejor no tienes acceso a la última versión, o no tienes acceso a las actualizaciones, conforme va saliendo. Si pues sí, la única de desventaja quizás y que lo puedes solucionar fácil es que te, te aparece el icono abajo o instalado, o instalado o instalado. ¿Pero se aparece en un bloque? O? Eh, si no es que un bloque, no. Pero si quieres subir módulos contribuidos y... Puede, puede, sin problema. O sea, ¿eh? ya tienes no, que subirlos por FTP, ¿no? Como claro, claro. es habitual. ¿vale? Una de las ventajas del Drupal 7 es que puedes instalar los módulos contribuidos sin tocar el FTP. Porque tiene su propia capa de FTP interna. Por que tú entras... ¡Ay, mira, está avanzando! ¡Qué chulo! <risa> Entonces, el Drupal 6... Eh, o sea, tú cada vez que estás instalado tienes que subir por FTP. Pero en el... Me cuesta contento. ¿no? <risa> el Drupal 7... Tú entras en un sitio que dice Instalar módulos. Y en ese punto de ahí te dice: Tú quieres instalar el módulo desde el servidor y pues te pide el URL. Entonces tú te vas al sitio donde están todos los módulos y en lugar de bajarte a tu ordenador y subirlo por FTP, copias el URL, ya está bien, se, lo, se lo pegas ahí, le dices que sí, te pregunta en la contraseña de FTP porque no puede hacer nada. Y él lo, hace él lo baja y lo sube sin pasar por tu ordenador. Yo que que con esta familia no pero lo... más, dos veces que le he tenido que preguntar. Sí, este es la familia, bueno, igual son una bien, familia y el terapeuta ah, tú te hablas con bien, él, ¿tú? Sí. ¿Por, Por teléfono, no, no, con con Meet. Ah, con el sistema del siglo 25, ¿eh? Magrid. Y no, no, bien no he sacado, he intentado llamar yo, hablar con él, una idea, no, asunto y tiene un editor web que es regla sí, que mientras que algo esté funcionando no lo cambies, Sí, por eso. Eh, yo te he dicho que lo cambies cuando tú me has dicho que no funcionaba. No, no funciona eso. Pero antes de cambiarlo, claro que para cambiar un, de un servidor a otro, quizás tú tengas un montón de webs y tengas que migrarla y yo y sí, no tengo muchas, pero para mí intereso muchísimo. Claro, es que yo alegremente te he dicho cambio de servidor, pero no, tú tienes que hacer una migración, unos archivos, un montón de cosas. Ah, bueno. sí, si no, no puedes instalar, puede ser más problemático. Entonces, solución para ti, borra todo. Hombre, no, que llevo tres semanas y Digo mejor, Entra F... tú entraste por FTP y subiste todo el archivo. Sí. ¿Y sí. eso lo subiste? ¿Y Sí. Pues todo ese archivo lo corras. Ah, eso sí. Eso, eso. Y lo vuelves a subir. Sí. Vuelve a a la 6. Prueba con si la a me 6. A me da igual tener los últimos. Yo que vi 7. Pues venga. Prueba con la 6. Prueba con la 7. Puede volver a probar con la 7. Si, es, si el último que aprueba es el 7, pues ahora prueba con el 6. prueba de los PC seguidas con lo mismo. Porque pretender conseguir resultados distintos haciendo lo mismo. Sí. El caso que rato, yo, voy, el te aviso. De se puede hacer? Antes de hacer eso tienes que borrar la base de datos, porque si el proceso de instalación ha dejado la base de datos a medio de instalar, ya tienen cosas sí. de todas Tenías formas. Tienes que borrarla y empezar desde cero. Si tienes tiempo y ganas, echar un vistazo, porque yo te puse el pantalla. No, no, no, pues te puso, puso el pantalla digo, Ya te sí, acuerdo le, ahora. Claro. Y yo creo que he visto cuál es tu web, cuál es el dominio, donde lo tienes instalado pero que no está a publicar, es que la estoy es que yo he entrado en tu dominio y esto. te sale una pantalla azul. ¿no? Esto, el, el, el instalar. O sea, bueno, no sé si... Ah, claro. te sale directamente, nada más que pones rural, punto eh, .com algo de, rural, de, rural. de, la... Sí. Vale. Sí, de la larga. Algo de vale. Vale. Sí, era larga. .com .com eh, eh, la estoy haciendo y punto .com fue para enseñar con esto. Vale. Y nada más que lo pones, no vale. hace falta ni que ponga esta ni nada, sale directamente el 6 meses. Entonces has visto en el punto que se corta, no, yo le he puesto a install y me preguntó los datos de la base de datos y yo como no los tengo, entonces pues los podía hablar Lógicamente. Sí, yo que sé, digo, a ver si este ya lo tiene metido, entonces los digo yo, vale. ¿vale? esto está terminando, ahora vamos a empezar con la práctica. Eh, me parece interesante la opción que ha dicho él para que no se quiera complicar, pues tiene un servidor de hosting que. Le... He tenido experiencias en las que si tú requieres luego de instalar la última versión o si requieres de unas actualizaciones, aquí es que salen no bien He pretendido yo tener el control, escribido lo que quería subir, conozco, desconozco cómo funciona el libro, <tose> la <tose> y Entonces, 6 o 7, si empiezas a ver Pues mira, ahora mismo todavía, ¿cómo está el, el libro? Es casi feo. Tener... Sí. Uh... Permiso. Vas a hacer una web una videoconferencia, así que me voy. pero lo veo bien. Y... Vale. Claro. Si, si tú vas a hacer una web muy sencilla, que tiene cuatro páginas, un foro, un unas cosas muy básicas, en ese punto, con el 7, te puedes manejar bien. Ahora, si tú quieres hacer algo un poquito más sofisticado, al hacer algo sofisticado se requiere el uso de módulos que no están en el núcleo, que son contribuidos por la comunidad y que los tienes que descargar aparte. Entonces como Drupal 7 es una novedad está disponible desde el día de los reyes, hace un mes y pico, eh, de 7.000 módulos que hay, solo unos cientos están disponibles para Drupal 7. Por temas de soporte, de que está documentado, de que, de, que que no alterado, de que no lo sí, han terminado Sí, pero que, vamos, que es, más, es mejor poner una 6 que está más documentada, que está más compatible con los módulos. Simplemente que, o sea, el Drupal por sí solo se te queda un poco corto para hacer cosas especiales. Para hacer cosas especiales necesitas muchos módulos. Y si tú resulta que investigas los módulos que necesitas Y te sale una lista de 20 módulos que son Una cosa compleja Y que resulta que te pones a consultar ¿Este módulo está en el 6? Sí. ¿Está en el 7? No. Vale. ¿Este está en el 6? Sí. ¿Está en el 7? No, pero hay una beta. ¿Está en el 6? Sí. ¿Está en el 7? No, pero hay una release <coughs> candidate. Entonces resulta que los 20 están en el 6 Y de los 20, 4 están en el 7 En versión estable eh, 4 están en beta 3 están en candide y los otros no tienen ni pensamiento de sacarlo ¿no? ya te pilla el poder. A ver, si tú quieres hacer una página, con cuatro, o sea, un sitio web con cuatro páginas muy básicas, una como la que yo voy a hacer aquí ahora, para eso sí te lo voy Y además el 7 es más amigable, más usable, más estable, más... tienen un sistema de chequeos de errores más potente, que te garantiza que, te que es un sistema que está menos en todas informáticas no lo que tarda yo en descubrir cómo cargarlo y saber si hubiera no hay problema con los módulos que es difícil migrar de una versión a otra o, ¿O de problemas yo no lo he hecho pero he visto la documentación y he leído en inglés eso sí y parece ser que es un proceso más o menos amigable que no es muy que no es muy Seguir los pasos, hacer la copia de la base de datos, si no que hacer una instalación limpia del grupo al 7 y sobre esa tienes que importar la base de datos del 6%. Entonces, me resulta más cómodo instalar el 6 ahora y usarlo y dentro de un año, cuando ya tenga todos los módulos disponibles, pues eso sí, para poder migrar del 6 al 7 previamente, todos los módulos que están instalados, y están fijados, tienen que estar disponibles. Y me parece más interesante hacerlo así. Está tardando mucho. Y en el ensayo que hice en casa tardó dos minutos. Y aquí llevo como 20. Y no creo que sea la conexión de internet. La conexión de internet no va lo que pasa es que en este punto no lo voy a interrumpir. Lo que voy a hacer es dejarlo corriendo en una pestaña, ya que estamos hablando de Drupal 6 y Drupal 7, pues en una pestaña yo dejo eso corriendo. Y aquí me avisa, que otra pestaña aparte, pues me voy a abrir una copia que tengo del UPAL 7, que ya está instalado y que no sé ni cómo estará porque la utilizo de pruebas, para probar cosas y eso, puede estar un poco barreada, pero puede ser una eh, de las diferencias que Drupal 7 es que te muestra arriba los menús. Bueno, cuando tú estás utilizando Drupal hay dos formas de utilizarlo, como usuario y como administrador. Esto es lo que llamamos el, el front-end en la parte del usuario, y el backend en la parte del administrador. En Drupal 7 el front-end y el back-end están muy mezclados. O sea, tú no, hay veces que tú estás editando algo y no sabes exactamente dónde estás. Porque, claro, si tú ves un contenido, una forma de verificarlo es, por ejemplo, si tú ves aquí un, un contenido y si tú ves aquí un botoncito que pone editar y tú le das ahí, pues editar ese contenido. Puedes cambiar Ajá. el tema de administración, por qué? En el 6 puedes cambiar el tema de administración y en el 7 ya por defecto él utiliza el tema. ¿Qué? ¿Sabes por qué se ha terminado? porque ha dicho que, él no que a poner su, su, su Ha dicho que tú te vas a poner con el... Bueno, bueno, en el momento que acaba, yo tuve que ponerle, en su momento, tuve que ponerle permiso de escritura a esta carpeta y a este archivo, para que el instalador pudiera hacer ahí cosas que tenía que hacer. Como ya ha terminado, si él no lo hace, en este caso dice que él lo ha hecho ya, pero si él no lo hubiera hecho, me diría.